Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de video vamos a cocinar recetas de fantasía. El plato de hoy se llama Banger Smash y es del libro de cocina El Festín de los Héroes de Dungeons and Dragons. Es un plato típico de los enanos, principalmente de desayuno para los talleres y herrerías. Antes de empezar, tengo que aclarar que yo no tengo ningún tipo de formación en la cocina, solo me gusta cocinar. Acá delante mío tengo los ingredientes. Si se fijan en la receta, tal vez vean nombres de cosas que no consigan o no conozcan como papas doradas cremosas Yukon. Y yo tampoco, así que vamos a usar papas comunes y tomates cherry comunes. Y una recomendación importante es, laven todos los ingredientes que vayan a usar Laven todos los utensilios que van a usar y sobre todo las manos. Y en lo posible, eviten quemarse en cualquier situación de sus vidas. El primer paso de la receta es precalentar el horno a fuerte. Te dice que son 450 Fahrenheit, pero acá en Argentina usamos Celsius, así que la traducción es horno fuerte. Vamos a poner las papas que tenemos acá enfrente en una fuente, sin nada, y vamos a mandarlas al horno por más o menos 40 minutos, hasta que queden blanditas. ponemos acá... Fíjense cuánta gente viene a comer, y en lo posible que se quede, les quede espacio en la fuente. Porque después tenemos que mandar los chorizos y eh, los tomates. Yo creo que ahí van a estar bien. Sepárenlas un poquito. Y listo. Y esto así como está, va al horno. Mientras las papas están en el horno, vamos a tosear los otros ingredientes que básicamente es meterlos adentro de un bowl, agregarle sal, pimienta, las otras condimentos que tiene y darle así. Perdón, vamos oh, no? ¿Qué hiciste? Quedó un pedazo de chorizo acá. Perdón. Y no lo había visto. Es que está cocido. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Vamos a empezar por los chorizos. tenemos todo acá. La receta dice cuatro. Yo hice el doble por las dudas. Pero bueno, después vamos a comer y vamos a ver qué tal quedaron y si alguien quiere repetir se puede ponemos esto acá entonces parece que este plato de los enanos es sumamente sencillo todas las especias que usan son sal, pimienta y aceite de oliva si no tiene aceite de oliva pueden usar las girasol, no pasa nada no estoy seguro porque solo tiene estos ingredientes pero bueno Tiro un poco de sal pimienta Va Y aceite de oliva. Y ahora, como les dije, hay que hacer así, vamos acá, como ven todo, la idea principal de esto es que los chorizos se levanten y caigan acá adentro, pero como dije, yo no tengo ningún tipo de formación y esto es más que nada suerte lo que está pasando ahora. Bien, ahora se consideran que los chorizos están toseados. Los volvemos a dejar en el plato para usarlos después. Vamos a volver a hacer lo mismo. Y esto es importante también que lo dice la receta. Eh, no hace falta cambiar el bowl entre todos y todos porque no lo sé. Imagino que es porque eh, los chorizos están cocidos y porque eh, es una receta simple. Así de sencillo. Así que vamos con el puerro. nuevo, un poco de sal Pimienta Ahí va Y un poquito de arriba Muy bien De nuevo, acá lo mismo Hay que hacer así Y que caigan Para que se mezcle todo bien imagino que con más especias esto sirve más Pero estamos Y ahora Hay que hacer lo mismo con los tomates Vamos a hacer una pausa porque tengo que poner todo esto acá Y está todo lleno de sal y aceite así que... Que se me acara eso, tío y usa las manos ¿Qué? Es que o sea, tiene espato, ya. el que un espacio, Me voy a olvidar el espacio si me agarré un coso re chiquito para decir, hay un montón de puerro y rebalsa, qué sé yo, y no, me, me he olvidado de esta parte. ¿Por qué se caen? <risa> se no, ahí está bien, está bien. No lo mire. No debo de mirarlo. No dejo de mirarlo. No, mirarlo. no puedo evitar mirarlo. <risa> hay dos o tres papas acá adentro. Para que parezca que hay más tomates. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los tomates. Vamos a dejarlos todos acá. Esta receta también la probé hacer con eh, tomates noche de cherry, los tomates comunes, redondos Se ven las papas <risa> <risa> eh, Si bien quedan ricos, creo que no es la mejor decisión, creo que tomate cherry es la que va Entonces de nuevo, un poquito de sal Pienta. Y así te lleva, un chorrito uh. Ahora sí, vamos a tosear los tomates, estos, wow miren cuánta práctica tengo, quiero ver cómo me sale a fin de año hacer esto, porque parece que me está saliendo bien o eso creo yo. Y volvemos los tomates acá, eso es todo. Una vez pasados los 40 minutos sacamos las papas del horno. Las papas están muy muy calientes porque estuvieron en el horno fuerte mucho tiempo. Para saber que están hechas van a ver que la piel está medio crujiente y si la aplastan un poquito va a ceder. Como están muy calientes hay que dejarlas enfriar unos 10 minutos, tal vez un poquito más. Lo importante es que las saquemos de la frente que está caliente y la dejemos en otro lado un ratito. Mientras tanto, volvemos a usar todas las especias que requiere esta receta, que como recordamos son aceite de oliva, un poquito. Sal. Y la exótica pimienta negra. A esta altura las papas ya están frías, así que las vamos a volver a poner en la fuente. Es posible que no consigan papas tan chiquitas o quieran usar más grandes. Si ese es el caso. Tal vez tarden un poco más que 40 minutos en ablandarse Así que tenganlo en cuenta Una vez que están todas las papas acá Viene la parte más divertida de la receta Las papas estas, en, esta, en la receta de los enanos Tienen que estar aplastadas por una taza Entonces van a agarrar una taza, van a agarrar una papa y la aplastan Eso es todo lo que hay que hacer Acá se va a ver mejor Vamos a agarrar esta papa perfecto y aplastamos todas las papas todas las papas Uf, exacto. la última estoy agarrando múltiples papas a la vez porque la taza es gigante, no me esperaba esto la idea de aplastarlas es que la piel se rompa y un poco explote pero que mantenga la forma también, como ven ahí las papas tienen un poquito de forma circular Un poquito de forma de papa Pero están todas cubiertas por la piel Una vez que esto está así 15 minutos más al horno Cuando pusimos las papas en el horno Esta segunda vez Ya están cocidas las papas Lo estamos haciendo para que queden crocantes Así que vamos a dar las vueltas Un poquito porque van a volver al horno Un par de veces más Así Ahí va Un poquito. Pero ahora viene todo lo demás. Uop, uop, y por último, esto. miren cómo quedaron crocantitos por acá. Por ejemplo, esta, sí. Uop, la vamos a agarrar. Mira, ahí se acercan crocantes. En esta misma fuente vamos a cocinar todo lo demás. Así que lo que hay que hacer es correr las papas. Esta vez vamos a juntarlas. Porque viene el resto de las cosas Vamos a hacer algo que se llama cama de puerro Que es la primera vez que escucho ese término Y es lo siguiente Vamos a poner el puerro todo acá Así Y lo vamos a esparcir de manera rectangular Porque acá arriba van a venir los chorizos a dormir Claramente están cansados, esperaron mucho tiempo, se aburrieron Y hay que hacer un descanso largo Vamos así y uh, ponemos uno al lado del otro a descansar Si van a hacer como yo y usar más ingredientes de lo que dice la receta Porque la receta dice 4 Asegúrense de tener más puerro a diferencia de como hice yo y esto así como está, vuelvo al horno un ratito, entre 8 y 10 minutos. Ahora vamos a sacar las cosas del horno, porque hay que despertar el chorizo, porque hay que armar la cama de nuevo. Ahí va. Bien. Ah, ahora sí. Como dije, vamos a levantar acá, chicos. Vamos a trabajar, Vamos a salir de aventura, lo que sea. Mientras, tenemos que rearmar la cama. Así que esto simplemente mezclar un poco, porque. Probablemente los puerros que quedaron eh, tocando el metal están mucho más cocidos que otros Es posible que acá vean que se les pegue un poco de puerro a la fuente, o algo por el estilo, no pasa nada Si se quemaron un poco, tampoco pasa nada Listo Una vez que hacemos eso, vamos de nuevo ahí, se van a todo a dormir Uno al lado del otro Los chorizos ya están cocidos, así que no hace falta darlos vuelta o algo por el estilo porque eso lo hicimos antes de que empiece todo esto bien y por último lo que hay que hacer es agregar los tomates en este espacio que queda acá acá en este rincón se van a agregar los tomates los tomates están cubiertos en aceite sal y pimienta como ya lo hicimos vamos a dejarlos todo en un costadito y nos van a indicar cuando está cocinado todo este es el último paso hay que meter esto al horno hasta que los, la, cáscara, la cáscara, la piel de los tomates explote, no va a ser una explosión gigante si me va a hacer y listo, eso es todo bueno, todo esto ya está cocinado, ya está listo para comer, pero hay que emplatar vamos a apagar el horno primero porque ya no lo necesitamos más uy, lo que tiene esto. vamos a emplatar el libro de cocina nos dice que los enanos comen estos desayunos pero también nos dice que los sirven en una sartén que la dejan ahí en el fuego y comen de la sartén no podemos hacer eso, vamos a hacer lo siguiente que es ponerlo en un plato entonces vamos con unas papitas ahí va unos choris. vamos a correr los choris para servir un poco de puerro que vendría a ser la guarnición del plato al parecer ahí va, ponemos ahí y unos tomatitos Esto huele buenísimo. ¿eh? Ahí va. Esto va a quedar algo más o menos así. No me digan que después de desayunar algo así, no se van a ir a trabajar a la mina, a picar minerales, y todas esas cosas. Este desayuno, no sé en qué parte, eh, qué, en qué país viven, pero para Argentina yo siento que es un poco pesado. Acá también desayunamos muy poquito pero no creo que encontremos esto en ningún lado como para comer así chorizo a la mañana ahora lo que sigue es que tenemos un jurado nos van a decir que tan bueno está esto o no antes de entregarlo tenemos que decorarlo un poquito los enanos son excelentes a la hora de hacer cosas lindas en este caso solo decidieron ponerle perejil pero bueno, por otro lado también solo usan sal y pimienta en el plato. Así que vamos a agarrar unas hojitas de perejil, las rompemos así nomás. Sacamos el y las ponemos en el plato. Miren qué bonito va quedando esto. Ahí va. Esto vendría a ser el desayuno de los enanos. León No huele a veneno ¿Viste? Porque la receta no lleva a veneno Confío en vos, Lu Yo no, no. tengo súper olfato sí. <risa> Principalmente en mi <risa> Es mi excelente sentido del olfato eh, Digno de un paciente de COVID Tiene un gustito bárbaro esto. Uy, mm. oh, las papas mm. Esa toseada Claro, claro. Excelentemente toseado, papitas crocantitas Tomates explotados Tomates explotados ¿Qué tal eh, tener comida después de grabar un video? Sonido bueno. cumplido ¿Hay, hay que hacerlo más seguido Nos lo merecemos? La verdad es que sí, sí, sí Claramente este es nuestro premio Después de tantos <risa> años de, de Wow. De, de, de <risa> ¿Qué tal bien desayunas La, Uf, la verdad <risa> Lenta. Sí, sí, se nota que los enanos no trabajan en informática. No, no, bueno, para. Como plato en sí, está riquísimo. Como desayuno, para mí es un poco demasiado. Pero, de nuevo, yo no estoy trabajando en la mina. 3 sí. como desayuno, pero de rico, 5 Me va, me gusta eso. Claro, yo le doy un chester como desayuno porque es demasiado. Sí. Para, para lo que yo hago en la mañana, que es básicamente nada, o sea, con esto estoy por el resto del día. No sé si tendría tantos petitos para comprarlo. Pero como plato en sí, lo recomiendo. Lo usaría más para almuerzo. Sí. Almuerzo o cena? Re bien. Capaz que almuerzo, de hecho, porque cena es un poco pesado. Sí, sí. Como almuerzo está buenísimo. Un brunch. Pero bueno, ¿cómo se llamaba? Banger and Smash. Banger and Smash. Ya lo sé. Recomendado. Tiene el sellito de aprobación de Luis Bachi. Sí.